En 2005 las reservas internacionales en Bolivia llegaban a los 1.714 millones de dólares. Con el gobierno del presidente Evo Morales alcanzaron a 10.081 millones de dólares el 2016, un 29% del Producto Interno Bruto muy por encima de Uruguay, Colombia, Paraguay y Brasil, cuyas reservas no pasan del 25% en relación al PIB. El país supo hacer frente a la crisis internacional con el uso de sus reservas internacionales. Aún así Bolivia muestra fortaleza financiera con los denominados buffets o colchones financieros que pasan los 13 mil millones de dólares, recursos que pueden ser utilizados para comprar Cualquier efecto de la crisis internacional. Bolivia demuestra una vez más un manejo responsable de la economía que le permite situarse por cuarto año consecutivo en el país de mayor crecimiento económico de Sudamérica. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.